¿Qué pasa gente? Estamos un nuevo video, en este caso estamos en Pokémon Master X. Sinceramente este es un título que está buenísimo, me parece muy bonito gráficamente. Me parece que, no, si acaso necesitaría una optimizacióncita para ciertos tipos de teléfonos. Que a veces se hace como muy pesadito y muy lento para cargar. Yo no tengo el teléfono más top del mundo, pero tampoco es que tenga una gama muy baja. Entonces, eso sería como lo único que vería yo que le falta a este juego. Pero el resto me parece que estuvo genial. En el primer episodio entendimos bastante cómo jugar, qué cositas hay, cómo es el estilo de combate, que no es por turnos como la mayoría de... De juego, sino que en este es en vs. 3 eh, y ahí todos van atacándose, casi que de inmediato. Entonces, para ser sincero, a mí me pareció muy guapo este juego y lo voy a seguir subiendo. Espero que se suscriban y que sigan pendientes de todo el nuevo contenido que vamos a estar subiendo. Sin más preámbulos, seguiremos con el cuidadito, pero no. no soy como de comentar mucho y habrá momentos en los que simplemente desactive el micrófono y que deje el juego recorrer, eh, sin embargo dejaré los audios de los personajes ahí quietecitos un ratico para que los puedan leer. Sin embargo, en esta ocasión lo voy a leer. Vaya, vaya, Anthony Mercer. Sabía que eras bueno, pero has superado todas mis expectativas. Y con los ojitos te enamoradísimo. De modo que voy a ser yo la que te lo pida a ti. Déjame, deja que me una a vosotras, por fin. Y bienvenida al equipo. Genial, qué ilusión. Ya verás como no te arrepientes. Ahí ya que estamos reclutando gente, hay alguien a quien quiero presentaros. Se llama Israel y nos conocimos aquí en Pasio. Oh, me parece genial. Cuantos más seamos, mejor. ¿Y dónde se encuentra ese tal Israel? La última vez que lo vi me dijo que iba a pasarse por la playa. Yo puedo llevaros hasta allí si quieres. Vamos, Anthony. Mm, se está tildando mucho en las cinemáticas. No me está gustando. No me está gustando que se tilde ya tanto. Está este. Ajá, y le va a hacer la calidad al mío Que aún así se sigue viendo muy bien el juego Pero no entiendo ¿Por qué? Esto sí Y es <tose> A ver si al fin es... Ay, me suelte el audio Regreso al centro Pokémon Y yo hacerlo a la profesora Margarita ...perdón si escuchan muy fuerte la... ...la boya de fondo... ...pero bueno, falta el... ...típico en la moto a mil. ¡Ay, Diosito! ¡No me jodas con las descarguitas! Pero si yo ya había puesto que se descargaran en segundo plano... ...y bueno, bueno... ...por eso era que estaba tan tildados seguramente por la descarga Bueno chicos Aunque este video creo que va a ser más corto que el otro Espero que se lo hayan disfrutado Y que vuelvan al próximo Que lo subiré también Hoy subiré dos eh... Espero que les haya gustado Que se suscriban y que comenten si les gusta... Ah, joder Yo estoy despidiéndome, pero sin embargo, la descarguita es cortitica. Pensé que iba a ser una gigante que estaba, que era de 2 gigas que yo puse, y se supone que iba a estar descargando de base. Sin embargo, como que sí se descargó. Pero bueno. Entonces podemos seguir jugando pero eso no son que no se demore demasiado en cargar. no esto aquí. No sé si ese puntico se puede hacer con o algo. Supongo que no. No me gusta que se haga la grabación. Pero bueno, ya que... ¡Oh! Uh, la doctora Peligato Un placer verte Anthony Vaya luego está a punto de eclosionar Es verdad ha llegado en el momento perfecto Va a romper el cascarón en cualquier instante Bueno, cambiate rápido. cierto sí, no entiendo cómo está tan mal optimizado este juego. En serio que no entiendo. Ay Dios. Tanta demora para cambiar de una pantalla con un montón de colores y de toda una pantalla en café con un huevo con un huevo de Charizard Ay, Dios. el huevo lo flacionado sí es que Charizard, digo yo un Charmander porque es la primera versión siempre no no le voy a cambiar el nombre que se quede como Charmander A ver, ¿qué me vas a entregar? Una tarta. Aumenta en un nivel la afinidad de un Pokémon que ha nacido de un huevo y cuyo nivel de afinidad actual sea uno. Ah, Diosito. O sea que de estas tartas solo se le puede dar una al Pokémon. Necesito que cargue esa si sí, se puede optimizar algo más en la configuración de esto. Tengo interés por ver cómo se desarrolla ese el vínculo entre Charmander y tú. Sí doctora, pero ajá, déjame contar toda la vida. Necesito mirar la configuración de esto. Me ha pasado el tiempo hablando, tengo que ir a hacer unas compras sin falta y luego de regreso al laboratorio. Por cierto, en esa tienda tienen un buen surtido de objetos que te serán de utilidad durante sus aventuras. Voy a echarle un vistazo. <coughs> Por Dios, rápido. Bueno, creo que ya te he entretenido demasiado, así que voy a ir yéndome, que te vaya bien. Aquí también tía, pero como que ya... Ay, sí, tocar Anthony y Charmander. Ahora puedes formar pareja con Charmander. O sea, solo puedo usar un Pokémon por batalla con mi personaje según veo. Ay pues.. Eh, hasta por aquí voy a dejar el video. Voy a ver. sin estar grabando, a ver si puedo configurar esto de alguna manera. Espero que les haya gustado, que se suscriban y que nos vayamos viendo en un nuevo video. Bye bye.